Pero a pesar de saberlo, yo que lo intento, no puedo. Lucho con todas mis fuerzas, y ellas me van a matar. Me dicen que debo olvidar, que lo que ocurre en la vida, puede ocurrirle a cualquiera, y no se puede evitar. El alcohol no soluciona nada Olvidas una noche sobre la almohada Pasan las horas de sueño embriagado Pero el corazón sigue destrozado Pero a pesar de saberlo Yo que lo intento no puedo Lucho con todas mis fuerzas y me van a matar Y bajas de tu castillo las escaleras Con las que bajaste en momentos de rey Y cada pescaño te regresa al ayer Y lloras al final de esa escalera Y a todos les digo que estoy bien A nadie le importa cómo me sienta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 Mm, qué sensación tan rara, eh, yeah. de eh, castillo eh, eh, Y eh, eh,